Señores, y como este es un programa que apoya y destaca el talento urbano, ¿eh? no talento urbano, cualquier talento, nosotros damos la oportunidad. Sí. Eh, ya que otros programas no lo hacen, nosotros nacimos de oportunidad y por eso nosotros uh -huh. ofrecemos oportunidad. Este muchacho es un fenómeno. ¿eh? Yo creo que esta entrada el manager de, debe de grabarla, tú ves. ¿tú ves? Entonces la, las mujeres no lo dejan a él, tú entiendes. Entonces, está ahí, por eso que yo me quillo con él entonces si ve así otro que está aquí de una vez él, él está con la grabadera, sí, señores sí. como iba diciendo este es un joven que nació en un barrio y se ha destacado por la forma de hacer su rap de embo es muy versátil y aquí está y un orgullo para nosotros y para mí también porque es mi amigo presentar a este joven que ha sacado un video, ahí vamos a estar peleando en esos videos porque tú sabes sí, cómo es? es, ahí está nuestro amigo y hermano Jordan Billy, vuelta loca, y toda esa, esa y toda esa vuelta del video. La virinubina, la virirubina la también. La mi hermano, buenas tardes. La virimanía, la virimanía. Tarde. La, virimanía ya. la virimanía. ¿Cómo ya, la vino, la virinubina? No, yo pensé que yo no sabía el código. Y siempre está como como el eh, el Juan Luis Guerra, no, sé. no en el aire no. yo no, dije, ya está como Juan Luis, ya empezaba con éxito hoy. No, eso ha sido es porque tú le diste banda. <risa> Jordan, <risa> mi hermano, ¿cómo sí, te sientes? Me siento super agradecido, en verdad, gracias papá Dios. Súper bien. Estamos bien. Gracias Estamos a Dios. Él Está bien, yo sí, Yo creo que tienen cuarto. José ah, están, están... Eh, eh. O sea, no lo citamos. Ellos están joseando. Eso es así. Mi hermano, vemos que tienes un tema nuevo y un videoclip muy profesional. ¿Quién te hizo el video? fue el Blanco. Demasiado duro. Rep... Lo único que tienen que tener es responsabilidad. Si no son responsables, usted puede hacerle un 8K. Y si no son responsables, no sí, a va, va a llegar a ningún lado. Un abrazo eh. a Cristo, porque es un muchacho que está tirando es De lo parante. bueno, es de sí, lo bueno. Duro Dime talentoso. la idea que hiciste ese tema. que sí. Eso como, eso parece, hasta en otro país. Sí. La idea fue en, en el verdad noche. que te digo, eh, Nosotros queríamos brindarle al público y al que, o sea, al que ve algo diferente, no brindarle la misma, la misma monotonía de siempre, ¿te entiendes? Y desde que empezamos, ese fue el concepto. Fue el concepto? Hacerlo Flow Norte. ¿Qué te... que aquí parece? El ya video? no, parece en otro lado. cuando yo lo puse de estado, tanto mujer. Ya, jo, yo, ah. no fue? Yeah, ¿Y cuándo fue que llegó? Viviendo en RD con sí. el Flow Americano. ¿Qué te motivó a ti a, a cantar en música urbana? ¿Qué te digo, desde pequeño, yo siempre escuchando, tú sabes, los barrios, lo que se vive. Y uno de ahí salió la inspiración. y Le dimos para allá. ¿Te inspiró algún artista, tanto local como internacional? Claro api? que sí. Mis inspiraciones, el, el primero fue Lápiz Consciente. El, api el api primero. Saludo al Lápiz. Saludo, saludo al lapia ahí. A, no bulto. Y, y a el 30, a su corrita, que son gente no de bulto, nosotros. No y DJ Flaco Loco también. Que estamos activos. Son sí. Mira, Jordan, tú cuando yo te conocí, eh, tú dabas fiebre. ¿Cómo te esa fiebre todavía? Con la gente. La gente, la, la, la, la coro la gente al del Parque Duarte cuando iba en los tiempos de, de vaina. y que, ya, lo mira, Jordan, <risa> y se tiran fotos, ¿qué es lo que con eso? ¿Qué te digo? Porque cuando... tú como y porque tú te apagaste, porque fue lo sí, que honesto sí. aquí cuando presentamos esto y que tú eres medio jaragán, ¿qué es lo que pasa? No, no, oye, ¿qué pasa? Cuando yo empecé, o sea, la aceptación del público fue demasiado buena. Ajá. ¿Te entiendes? Me siguen aceptando. O sea, que tú eres, tú ahora eres de nuevo, Encendía la fiebre, te entiendes? Tú eres de los soniditas de, de Facebook. De, de, ¿Qué soniditas? <risa> que esos soniditas no, los a los a a papás, que sea, si, hay, si hay muy una No, pero otro. que hay muchos que lo confunden. Pero si tú te das cuenta, el sonido que yo tengo yeah. es por mi música, te entiendes. Por pues la música, y claro. la fiebre y la vaina. ¿eh? Y cuando no se apaga, lo que pasa es que, como te digo, yo tuve un tiempo que estaba en baja, lo que pasa es que estaba pasando <risa> unos problemas personales. Que yeah, yeah. el bien? dinero se agotó. No, también eso ¿tú mismo. Pero Estamos feamente con estamos listos. la realidad. Una realidad, después que tú vas a tener el cuarto, cuando tú te pegues. Tú ah, no siempre No, hay, no, pero maura. vemos, tú sabes que destacamos en ti, que yo lo he destacado, y es que te apoya mucho mujeres, lo apoyan en su sector, oh, todo oh, el sí, mundo loco sí. loco con Joel La Viri, y toda esa vuelta. Eh, ¿Qué ustedes hacen para que esa aceptación sea así, tan positiva? Oye, ¿qué pasa? Que cuando la gente ve el público... Ven que tú eres aparente. Tú entiendes, tú le gustas automáticamente. Ellos mm. ven la humildad, tú entiendes, la bacanería de uno, el amor que uno le brinda, tú ves. Claro Ellos dicen, coño, aquí todo. ¿tú claro, automáticamente me... ya tú le caes bien. es un muchacho educado, es eh, sí, tranquilo. Sí, es eh, eh, tranquilo. Son, eh, son de los pocos que se puede también en el movimiento. Sí, ¿tú no, tú porque, porque tú, le, tú le dices algo a ella y lo acata. Lo tú poco, tú, tú lo entiendes, él lo acata y lo analiza. Sí, aunque no y le guste, y pero, y pero, y pero lo acepta. Si sí, no lo entiende, claro. ahí está, y le jala la oreja, está tranquilo. Claro, no, porque hay otro que tú le dices una cosa, que tiene que llegar a las cuatro. aquí no, manito, que esto que lo otro. Tú entiendes, entonces eso. Le jala la oreja por eso que ella así, tranquilo. Tu sueño como cantante, cuál es un featuring tanto nacional como local? Como te digo, grabar con dos suertitas grande pero principalmente mi sueño en la música es viajar el mundo a través de mi música, a través de tu música. Que te dicen el Corita en más sí. todo. En flow y más a nadie, la página también, y la la la, la mira. que apoyan también. No vamos no, a jordan, crees que en un momento tú puedes romper el hielo. Sabes, porque ya tenemos eh, artistas nacionales e internacionales de San Francisco de Macorís, como lo es Don Miguelo, como lo es Capuchino. Claro. ¿Entiendes? Tenemos figuras en el arte urbano, como es Urimato, que es de aquí, que es María del Alfa, sí. que es de San Francisco de Macorís, para el que no lo sabía. Y muchos músicos que salen de aquí, que aunque no suenen, son de San Francisco de Macorís. ¿Tú crees que tú tienes la herramienta para tú romper ese hielo? ¿Qué te digo? En verdad lo estamos haciendo porque si tú te das cuenta, eh, como te digo, no quiero sonar arrogante, pero yo soy uno de los artistas más apoyado de aquí. Y oye algo, estamos trabajando para eso. Si tú te das cuenta, los proyectos están diferentes, estamos tocando, nada más falta el boom, ¿te entiendes? Claro, y eso, claro. Dios mediante, lo hemos logrado. Era que sí. ¿Y qué viene de La ¿Va a seguir con ese mismo concepto? Claro, de que, que si club? no vamos por esa misma línea, la gente la está apoyando es full, verdad. 100%. Cero de que, que corren los bares. No, no, no, no, no, no, donde sea, porque yo soy ruling, yo freno ya. donde sea, tú entiendes. No, pero yo digo a nivel de los videos, que okay, No, okay. que te digo, lo vamos a limpiar. No es que te digo que no lo vamos a hacer, tú entiendes, pero, o sea, los videos lo vamos a hacer diferente. Aparte de los nervios que tú tienes, tú puedes hacer una pregunta, hacer. <risa> no, no, no. Pero que él no va a decir nada porque tu trabajo. hale su pregunta. porque no puede entrar esa relación aquí? No, porque no me entré en eso. ¿Qué pasado? No, porque la veo nerviosa. Yo tranquilo, está bien. Dios lo bendiga. Tú ves un muñeco. Entonces ella se pone como media... Ay, ay, ay, ay, ay. Adelante. Bien. A las preguntas que yo me voy siempre a los talentos, es de parte de cómo lo veo el público en el lado mío, es quién es Jordan. La visión que tú tienes, cómo iniciaste, hasta dónde quieres llegar. Y como tú dices que te siguen muchas personas, ¿qué es lo que ellos ven en ti que hacen que Jordan vaya subiendo? O sea, ¿qué te digo? ¿Quién es Jordan? Una persona humilde, con un estilo de vida bacano y un bajo perfil único. ¿Te entiendes? Y ¿qué te digo? Como te dije anteriormente, eh, la gente apoya a uno por el amor que uno le brinda. La bacanería y eso hace como... Automáticamente, tú entiendes, le cae bien. Ya el que diga, que no, que Jordan esto, que Jordan lo otro, que me cae mal, es dos razones. No me conoce o quiere hablar mal de mí. entiende Me cae mal, le cae... No, es bacano, es bacano, Jordan. ¿Qué es lo que viene entonces? ¿Colaboraciones con los muchachos de aquí o un artista? ¿Tú no tienes algo bajo la manga? ¿Qué te digo? Ahora mismo yo estoy trabajando... los sencillos míos sí. Trabajando mi música enfocado, porque... Oye, ¿qué pasa? Cuando uno... No todo, pero cuando uno hace colaboraciones, siempre pasa algo, que no. para los videos, que para la música, una checha. Y yo cuando hago algo, me gusta darle por ahí rápido. Ya. No digas un tema y soltarlo de que tres meses después. Sino trabajarlo de una vez, ¿te entiendes? Y por eso nada más estoy enfocado en lo mío. Tocando puerto. No ahí claro, no, no, no está viendo un orgullo para nosotros que no esté viendo los Anki. Nuestro hermano, los Anki, de parte de la empresa Bazooka Music, Lower, que nos está viendo desde Estados Unidos, un saludo y un abrazo, que es un conocedor de lo que es eh, la música urbana y dice que te falta medio millón para que tú <risa> le guste el talento. Parece un hombre difícil porque a mí no me apoya, <risa> tú ves. Pero wow. dice que te falta unos chelitos para que tú despegues. No, y nadie sabe bien, si puede. Papá, eh, atención esa gente ahí, que los empresarios, que este muchacho... Puede darle buen negocio. No, y tiene oye, talento. Oye, ¿vale? algo. Que tenemos una oferta para los inversionistas. verdad, sí, la oferta. Vamos. La oferta que le estamos dando el doble de lo que ellos inviertan. Le estamos dando el doble para atrás. Le garantizan el, el doble claro para que atrás. Sí. que no es un sí. por ciento. Que si usted dio un millón, el doble. él le garantiza que le va a dar el doble para atrás. una you know, vez. Eh. Eh, Jordan, para terminar ya lo que es esta pequeña entrevista. Eh, ¿Tú sabes que Después que tú te pegues vienes para acá. La primera entrevista <ríe> es aquí. Obligado, inclusive. ¿Qué, le, qué, ¿Qué tú le soltas a esos jóvenes que andan en la calle, en esos barrios, que andan delinquiendo? Un mensaje positivo. Y a los colegas ah, también. Y a los colegas también que son malcriados, que, que no ¿Qué quieren... ¿Qué te digo? A esos nada. jóvenes, tanto de mi barrio como todos los barrios que hay aquí en San Francisco y de República Dominicana, yo les solto que está bien que la situación está mala y la situación económica no está muy buena, pero lo mejor es no hacer lo malo. póngase a limpiar bota, a buscar trabajo. Que en verdad eso aparece siempre. Aunque yo también entiendo, la situación no está fácil, pero agárrese de Dios. Y ya, dio la vuelta. No, Bulto. Y los colegas, los colegas de movimiento. Que tanto, que se pongan a trabajar. Dejen de hablar mano y que se pongan a trabajar. <risa> yeah. Y ya. Ya, yeah, ya. Yeah. Oh, ah, sí, hey, no lo eh, no, ah, pues no, no, que decirlo. tiene que, de que decirlo. De no, decirlo sí, eh, gracias, a papá Dios, y a ustedes. entendiendo eso, Saludos a, hermana a dos, Y ahí está. Ángel Rodríguez, Ángel Rotrativo. Dos semanas consecutivas. ¿verdad? Vamos a ver video. Eso no se había visto aquí. Bueno, Vamos a ver video ahí. Así que Jordan, gracias por estar con nosotros. Encima de la crítica, y está el nuevo video. Dos semanas consecutivos Aquí el número uno en el top. Vamos a verlo. Vamos